Del cielo soy elegido, para cantar con orgullo, al ser más lindo y querido, que existe en el universo, para ti madre querida, tal vez la mejor Y poder hablar contigo es el más grande regalo que en mi vida yo recibo Cuando escucho tus consejos mi corazón se jubila Es tan grande la alegría que recibo desde el cielo es tan del cielo linda linda linda estimada linda linda llena de amor dios te guarde madre querida dios bendiga tu corazón linda linda linda, linda estimada linda linda llena de amor mi madrecita no me falta tu bendición qué lindo es compartir contigo madrecita linda linda linda linda es mi madre Linda, linda, llena de amor Dios te guarde, madre querida Dios bendiga tu corazón Linda, linda, linda es mi madre Linda, linda, llena de amor